Y voy a, a coger ese sí, que tengo que pagar multa y si tú puedes pedir, es una, una disculpa por la necesidad. Entramos en nuevo, aparte no entiendo bien, es la ley y por lo que de el empleado, también no sabe bien. y te, o sea, te, te, Le vamos a dar su oportunidad, es, es porque lo de nosotros no es buscar conflictos, sino soluciones. Pero nosotros buscamos soluciones. Por parte de Ornato, eh, lo que le solicitamos es que por favor retiren esa basura del río ahora que ya tiraron, la suban aquí arriba y nosotros podemos sí. colaborarles con un camión a llevarlo al destino que le corresponde, que okay. el destino de cualquier desecho sólido, de ramos, de escombros, tiene su lugar y es el vertedero de San Francisco de Macorís que queda a la salida de Atiro. Y por este mismo medio solicitarle a toda la ciudadanía, a toda la ciudadanía que por favor eh, no continuemos en la mala práctica de tirar la basura a deshoras y en las calles de la Libertad, de la Quinta de los Maestros, donde tenemos esos contenedores. Eso es para el área local. Sino que, por favor, aguanten sus basuras en sus zonas y reporten cualquier retraso que tengamos y nosotros vamos a ir a los sectores a retirarlo, Porque realmente aquí, en la ciudad de San Francisco de Macorís, eh, no tenemos un problema de recogida, más bien un problema de conciencia y de educación. Por lo que se le está solicitando que por favor colaboren para que tengamos un pueblo limpio y bonito como lo merecemos. Porque somos un pueblo muy bonito, muy progresivo y con mucha calidad humana. Entonces debemos de entender que la basura debe de ir a su destino final. El vertedero de San Francisco de Macorís, para eso tenemos una empresa que se llama Móvil Soluciones, junto a nuestro alcalde, el ayuntamiento municipal que está haciendo todo lo posible porque esta recogida sea lo más eficiente que puede ser.